Hermanito, su nombre? Néstor Ruiz. Néstor Ruiz, ¿no es cierto? Usted era diabético, mi hermanito. Sí. Ya. Entonces, cuéntele aquí a los hermanos cómo fue su proceso y cómo hemos vencido a este monstruo llamado Diabetes, ¿no? Bueno, queridos amigos, primero la honra y la gloria para Dios y después a esta inyección que me estoy poniendo, o sea, ya terminé, me vengo a poner solamente una vez al mes, por mantenimiento, pero yo me siento bien, yo perdí mucho peso, perdí la movilidad, los brazos, las piernas, no podía nada, yo soy deportista, me gusta el vole, no podía ni con la bola porque no, no perdí las fuerzas, pero ahora me siento bien, me siento desde la primera inyección, señores, que yo casi me, me caí en el parque inglés, y de ahí vine acá. Y en la primera inyección que sentí, el rato que me inyecté cuando salí a la calle, yo sentí ya un, bien vigoroso, bien... Una gastritis de 30 años que ninguno me pudo sanar, vivo, feliz de la vida, no podía chupar naranja, no podía nada. Ahora chupo de todo y a la hora que yo quiera, claro. Claro. tenía problemas con la próstata que toda la noche orinaba, ahora vivo feliz de la vida, ahora ya quiero tener hasta dos mujeres, Claro. Estoy sí. bien de todo, le claro. doy las gracias y le pido pues a Pedro que claro. siempre sea humanitario, que lo haga por amor claro. a la gente y amor a Dios también. Claro mi hermanito. Muy bien, el testimonio para pues, el hermanito un aplauso, eh, así es como nuestros hermanos se curan gracias al amor infinito de la creación y también gracias al medicamento de la moringa, queridos hermanos. Él era diabético, tenía una gastritis fuerte, tenía próstata, pero gracias al amor puro infinito de la creación, a nuestro Padre de Luz, ahora está... Perfectamente bien, mi hermanito, sus últimas palabras Bueno, yo les agradezco y le pido al público pues que, que venga, que se haga atender que No es nada, es insignificante para lo que uno gasta cuando va a un médico Al menos un especialista, 60, 50 dólares, más la receta Y más para nada, porque más le hace daño Le va acabando el páncreas, le va acabando hígado, riñones, las pastillas y todo Mejor vivimos felices con esta inyección que es natural y que no nos hace daño. Por eso les aconsejo, señores, también tenía problemas artríticos, ya se me iba doblando los dedos. También tenía problemas de las rodillas, vivo feliz. Juego boli, cuatro, cinco partidos, no, no, no siento nada, vivo bien. Y digo, señores, con fe, pongan la fe en Dios y después en la inyección. Muchas gracias, mi hermanita. Ya. ya, mi hermanita. Un abrazo. Mil bendiciones.